hola qué tal amigos me siento muy feliz de poder estar de nuevo con todos ustedes en mi canal creaciones betina en esta ocasión les voy a enseñar a hacer una caja sorpresa para aniversario antes de ir con la lista de materiales y con el paso a paso quiero recomendarles este video, cómo hacer letras bonitas para decorar es bastante práctico espero les guste a mí personalmente me encantó el paso a paso lo vas a encontrar en el canal regala siempre amor si no te has suscrito a este canal hazlo ya para que no te pierdas ninguno de sus videos. están muy novedosos ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso vas a cortar dos tiras en cartón corrugado o en cartón paja de 16.5 centímetros por 49.5 centímetros de larga y vas a dividirlas en dos partes iguales de 16.5 centímetros cada una Vamos a hacer los quiebres. Y acá, con silicona líquida en el centro, vamos a aplicar acá en esa tira. Y vamos a pegar así. En este lado vamos a cortar un cuadro de la misma medida de 16.5 por 16.5 en cartulina fucsia o el color que desee. Vamos a doblar acá un centímetro y pegamos. Para este lado vamos a cortar una tira o un rectángulo de 16.5 de ancho por 33 centímetros de largo. Medimos acá un centímetro y doblamos en la mitad. Pegamos también acá en esta parte. Y acá en esta parte igual vamos a cortar un cuadro en cartulina de 16.5 por 16.5 y lo pegamos en esta parte inferior. nos quedaría así acá en esta parte voy a copiar un mensaje pero antes voy a decorar voy a hacer unos corazones igualmente lo voy a, voy a hacer corazones con marcador fucsia voy a hacer puntos voy a copiar acá la frase gracias por ser el El amor de mi vida acá en estos extremos hice lo mismo con este marcador, este es un marcador de vinilo y los delineé con marcador negro. Acá hice corazones con marcador rojo. Los delineé igual con marcador negro y hice pequeños corazones blancos con este marcador gráfico de marcador y color. Igual los delineé con marcador negro para resaltarlos. En esta parte vamos a pegar una tira de papel o de cartulina negra, que sería para pegar el número 5, que lo corté en papel con brillo y corté años, o sea, 5 años. Y vamos a pegar fotos como siempre lo hemos hecho de los momentos que han pasado juntos los mejores momentos en estos cinco años recuerden que pueden personalizarla para dos años un año un mes como quieran hacer la cajita no necesariamente tiene que ser cinco años acá vas a pegar una foto de los dos nos quedaría así, acá la delineé con marcador de vinilo blanco y la foto la delineé con marcador negro acá en esta parte superior hice unos corazones blancos y los delineé con marcador negro para resaltarlos, igual acá hice corazones negros Ahora vamos a cortar un corazón grande el color que deseen y lo vamos a pegar acá en esta parte. Acabo de utilizar hojas con brillo o glitter, esta es plateada y voy a doblar. Acá no les digo la medida porque pueden cortarlo del tamaño que deseen, vamos a cortar una frase. Acá iría la palabra T y en esta parte donde está en esta parte inferior a y donde está el corazón terminamos la frase mo", amo. Acá en estas partes pegué papel de color azul, ustedes pueden pegar el color que deseen y acá vamos a escribir una frase. En la parte superior donde dice T vamos a escribir vamos a seguir la frase, vamos que rime. O sea, te envío toneladas de besos Y voy a decorar, voy a hacer corazoncitos Voy a alinear estos corazones para resaltarlos más. Y voy a delinear a igual acá. Voy a hacer estrellitas y punticos. Nos quedaría así, como les dije, que rime T. envío toneladas de besos y en los lados vamos a escribir estos mensajes lo que hice acá fue coger un papel y cortarlo así lo pegué acá y copias este mensaje si deseas amor sabes un día soñé que encontraría el hombre perfecto y qué feliz me siento de que seas tú eres un ser maravilloso te adoro con este marcador marca norma es un marcador grafitel gel o marcador de vinilo, decore así ahora vas a cortar una tira de cartón de 16 centímetros de ancha por 65 centímetros de larga en esta parte mides un centímetro y vas a dividirla en cuatro partes iguales de 16 centímetros cada una en cartón vas a cortar un cuadro de 16 centímetros por 16 centímetros esta sería la caja interior y con papel azul vamos a forrar acá pegamos vamos a hacer los quiebres a doblar en cada línea y van a pegar así armar la, la cajita lo que hice fue darle textura, como en la cajita anterior, lo hice con vinilo blanco, descarga un poquito y vamos a dar toquecitos, esto es opcional si lo desean hacer, pueden hacer corazoncitos, lo que deseen. Ahora vamos a hacer la tapa, vamos a cortar un cuadro en cartón de 22.5 por 22.5 y en sus cuatro extremos medimos 3 centímetros, vamos a hacer los quiebres para armar la tapa cortamos haciendo dos extremos como siempre lo hemos hecho y vamos a pegar así acá en esta parte vamos a decorar, voy a hacer unas rayitas voy a hacer como unas bolitas o rosquitos lo voy a hacer de colores acá vamos a escribir un mensaje o, o puedes pegar una lámina como quieras una imagen la imagen que desees y voy a copiar. Feliz aniversario. Vamos a pegar acá la cajita en el centro. Y vamos a colocar la tapa. Acá decoré con corazones, punticos y estrellitas como pueden ver. corta en cartón un cuadro de 25 centímetros por 25 centímetros y en los lados vas a medir 4 centímetros copia en esta parte un mensaje el que desees vamos a cortar acá en los extremos y vamos a armar la tapa aplicamos la silicona líquida y armamos así nos quedaría así acá en esta parte vamos a pegar un papel de color amarillo o el color que deseen vas a cortar un círculo lo pegas y vas a decorar así haciendo rayitas, rosquitos, punticos claro que la decoración es opcional si lo deseas hacer así en mi color piel corta un rectángulo de 13 centímetros por 15 centímetros y otro de 11 centímetros por 12 centímetros vamos a dibujar una muñequita mide acá 4.5 centímetros acá en esta parte quedaría la carita de 5.5 centímetros y vas a hacer el dibujito como lo voy haciendo vamos a hacer acá como una especie de ¿no? montañitas Acá vamos a hacer el cuellito, y vas a hacer así el cuerpecito, vamos a terminar de hacer acá el cabello, igual en este lado, nos quedaría así, ahora vamos a dibujar los ojitos, Veamos este así y este así. La boquita. Ahora vamos a hacer las manitas. Vamos a doblar en la mitad. Cortamos. Y acá en esos dos extremos vas a dejar 1.5 centímetros. Y hacemos las manitos. Vamos a hacer un dedito, dos deditos y cuatro deditos vamos a cortar y vamos a darle vuelta a la manito para repasar o hacer la otra vamos a recortarlas y acá lo que hice fue delinearlas con marcador negro acá vamos a coger un marcador resaltador y vamos a delinear así el pelito Ahora con marcador negro vamos a delinear los ojitos y esta parte, el rostro, igualmente el cuerpo, acá vamos a hacer así, dibujamos la boquita, la pintamos de marcador rojo y con café, vamos a delinear por todos los extremos. Y empezamos a hacer el cabellito. Como pueden ver está muy fácil de hacer. Ahora con marcado rojo vamos a pintar esta parte. y terminamos de pintar la blusita con marcador fucsia acá con un poco de rubor vamos a hacerle acá como los cacheticos. con bisturí vas a cortar así tengan mucho cuidado de que no vayan a cortarse vamos a cortar así que sería para colocar ahí o meter las manitos. Así. Ahora acá en este lado. Nos quedaría así. Acá hice una cajita azulita. Vamos a cortar una tira negra de 3 centímetros de ancha por 18 centímetros de largo y vamos a copiar esta frase con amor también puedes eh, pegar letras con papel brillante y delinearla con el marcador blanco para resaltarla vamos a aplicar silicona líquida y pegamos así quedaría así. Acá vemos mostró la tapita con cartón lila, le pegué dos corazones y vamos ahora a colocar el contenido. Vamos a colocar papel seda, acá puedes colocar el regalo, puedes colocar dulces, chocolates, lo que desees. Yo en este caso voy a, a colocar un té, un maní, una chocolatina, un tic tac y chocolates.